Desde Reinvenciones de lo Común, nos proponemos abordar el despliegue de las diversas formas de apertura política en América Latina en torno a la defensa de la vida y el territorio en un contexto de fuerte embestida de políticas neoliberales en la región. Sobre la base de estudios con una fuerte impronta empírica y de intervención, las discusiones colectivas que hemos venido desarrollando eh, en el grupo de trabajo y que,

plasmamos en la producción de boletines y en la elaboración de un libro eh, prontamente a publicarse, aportan a un desplazamiento sobre cómo pensar lo común más allá de una comprensión anclada en lo comunitario y el acceso a determinados bienes o recursos para entenderlo como un principio político, una lógica relacional y un conjunto de prácticas de sostenibilidad de la vida.

Sin buscar construir una teoría unitaria, estas reflexiones han venido sedimentando en una perspectiva analítico-metodológico-política sobre la, lo común como horizonte de afirmación de la vida frente al capital, un camino para mapear prácticas, relaciones, vínculos, dinámicas, tiempos, espacios, territorios, deseos, afectos desde los que se producen y disputan formas de vivir dignamente.

Esta perspectiva enfatiza una apuesta por la producción material de lo común frente al creciente proceso de desposesión y privatización de la vida. Hablar de reinvenciones de lo común para nosotros implica destacar la potencia creadora y transformadora de estas relaciones y prácticas que se presentan bajo formas diversas, eh, como formas de constituirse con otros,

humanos no humanos y más que humanos como dispositivos de bienestar y cuidado como formas de organización y movilización colectiva de ahí que nuestra reflexión se desarrolla desde estudios situados for, eh, tomando distancia de miradas normativas sobre lo común para acompañar y pensar con y no sobre colectivos movimientos organizaciones sociales que proponen y producen formas de experimentación redes

deseos de transformación, propuestas de reorganización y proyectos localizados. Por nombrar entre algunos ejemplos con los que eh, trabajamos, se encuentran trabajadores de la minería artesanal y movimientos campesinos en Colombia, grupos de merenderos, ollas populares y cooperativas en Uruguay, organizaciones de trabajadores y trabajadoras asalariados y de la economía popular en Argentina y asentamientos rurales y comunidades indígenas en Brasil.